Estamos de retorno con las informaciones, las noticias que llegan desde el departamento de Oruro y es que las autoridades coordinan campaña de vacunación con eh, por lo menos tener un objetivo. Estamos hablando de 40 canes en todo el departamento, esto ante el caso de los casos de rabia canina que se han registrado en esta región del país. Diferentes instituciones en Oruro coordinan trabajos para la realización de la campaña de vacunación contra la rabia canina para este 24 y 25 del mes de agosto. Justamente en este 24 y 25 de agosto, nosotros ya estamos llamando la campaña masiva que va a terminar con la rabia a nivel nacional. Entonces yo creo que es muy importante el grupo de trabajo que está viéndose, es un equipo multisectorial, están desde el CENASA, está, está el personal de salud, está la FEJUVE, está el Censo están eh, otras autoridades correspondientes justamente para qué? para poder de alguna manera direccionar a estas actividades que es muy importante dentro de la salud pública. El objetivo de las autoridades en salud es llegar a vacunar alrededor de 40 mil canes en todo el departamento y de esta manera reducir aún más los índices de rabia canina en Oruro. Bueno, lo bueno que podemos direccionar a nivel nacional que estamos bajando los casos de rabia ¿no? Oruro tiene un caso de rabia aquí en la ciudad a comparación que tenía en, la, en el año pasado ocho casos. Y a comparación del año 2017, que tenía alrededor casi de 50 casos hasta la fecha. Entonces, se ha visto que las acciones correspondientes, los lineamientos del Ministerio de Salud, que ha puesto directamente al sedes y que el CEDES está haciendo cumplir conjuntamente con el municipio y otros actores, ha hecho que estemos ahorita por lo menos teniendo tranquilidad en la circulación de las aves. Pero lo, lo, mal, lo lado, malo que podemos llamar así es la población de pesos que están en la calle. Nosotros desde el ministerio lo llamamos eh, pesos semidomiciliados. ¿Qué uh -huh. quiere decir semidomiciliados? Que esos pesos tienen dueño pero lastimosamente la misma población, los mismos vecinos, específicamente del área periurbana, los dejan en la calle. Y esto hace que los pedos estén proliferando en basuras, estén en las esquinas, estén en los en los mismos restaurantes, en los mercados, ocasionando lastimosamente mordeduras. ¿no? Asimismo se desarrollan diferentes iniciativas para la prevención de ataques de canis hacia personas.